Hola amigos de Tiempos, eh, en esta ocasión me encuentro con alguien eh, que en lo personal eh, pues me cae bien, <ríe> que quiero mucho, eh, ya tiene ya algunos años que pues que la conozco para ser exactos casi 10, <ríe> con ustedes Liz Mérida. ¡Eh, eh. ¡Bravo! <ríe> hola, hola, bien, bien, bienvenida. Gracias, a... gracias, <ríe> muchas gracias por invitarme, este es el primer podcast primer podcast. ¿Es el una plática. Okay. Podcast para mi... Para ti, pa, o para sea, mí, sí. sí, sí, pero sí. En, en entrevistas sí. llevamos dos, tres. Entonces te voy a dar pellizco de la buena con suerte la patadita. Para que sean muchos, muchos más podcasts. Fíjate que es por eso porque cuando me han invitado a, a entrevistas, siempre me gusta escuchar cómo me presentan. Tú fuiste muy breve. ¿no? Ay, Ay, sí, te sí, quiero mucho. No, te quiero mucho. Y eso, <ríe> eso está chido, ¿no? Porque me gusta oírlo. Y bueno, pues sí es que la verdad sí, 10 años ya, le comentaba yo, hace, antes que llegara, ya 10 ya años que conozco a Liz 10 años, 10 años. Me preguntan, ¿cómo conociste a Liz Merida Y así, pues por un por concurso de canto que llegó. Pero pues, también tú eres conductor, Yo ¿no? era conductor, fue mi primer proyecto, no sé Pero este, <risa> sí, sí alito, cantas, eh, ya te estás encuerando Liz. <risa> sí, es que a mí me gusta mucho enseñar, porque es lo que vende hoy en día. Lo que vende es lo que muestras el chicharrón y todo. ¿no? Y todo. Bien. Eh, platícame un poco de ti. Bueno, yo más o menos. Bueno, en 10 años pues yo ya conozco algunas cosas de ti. Dime, este, ¿quién es Liz Mérida? En una palabra. necesito. En una palabra. <risa> gorda. <risa> no, pues, mira, yo creo que es bien difícil que yo me pueda definir sola porque yo creo que pasa lo que nos pasa a muchas personas que a veces no sabemos ni qué, ni nosotros mismos quiénes no sé. somos, ni para dónde vamos, ni qué buscamos. Por ejemplo, yo a veces me, me siento, paso por lapsos, como cualquier persona, ¿no? De depresión, de nostalgia, algo así. Y digo, o sea, no he hecho nada con mi vida, no tengo una casa propia, no tengo esto, no tengo... Pero realmente después uno se da cuenta que tiene, pues, muchas cosas, muchas ¿no? Cosas. Pues, ¿qué soy o a qué me dedico? pues hago muchas cosas como bien lo dijiste ya no sabías ni por dónde preguntarme, ¿Por dónde ya no sabrías, no pero yo creo que es lo que uno va haciendo día a día y lo que con lo que se va enfrentando en la vida porque eh, por ejemplo personalmente pienso que cada vez que tengas una oportunidad de descubrir algo nuevo es válido no porque si bien hay unas cosas que me han gustado más que otras de las que he hecho de todas he aprendido y yo creo que a este mundo uno viene a disfrutar, a ser feliz y aprender, ¿no? Y todas las experiencias te van a dejar algo positivo y algo negativo. Pero lo negativo al final termina igual siendo positivo porque aprendes qué cosas debes y qué no, no. hacer. Por decirlo a veces, o sea, lo que dices, a veces, nos, porque igual a mí me pasa que decimos, oye, ya, ya voy a cumplir o sea, cierta edad, no he hecho nada, casi, ya voy a cumplir 30 <risa> Ay pero, 40, pero este, o sea pero a veces digo no he hecho nada no he avanzado y de repente o sea te te, o sea, te juntas con personas y te dicen oye pues fíjate que me gusta esto que no sé qué y ahí es cuando te das cuenta que realmente conforme pasa el tiempo bueno o sea en lo personal que digo oye no pues sí ya hice esto ya hice el otro entonces es que muchas veces no lo vemos que es como tu caso que yo veo que ya de repente estás haciendo es bueno o sea o sea tienes tu salón estabas estás en lo del diseño de modas cuando nos conocimos, hacíamos cupcakes, panecitos, todo, todo ese tipo de cosas. Sí, ya, ya vio. <risa> Pero este, siempre sí, eso te digo, o sea, haces muchas cosas, no sé, o sea, cuando me quise ponerme a hacer como que algunas preguntas, dije, preguntas? O qué le preguntas? Como no? que enfocado a algo, si sí, sé que hace muchas cosas, cantas también. Canto, Al bueno. Nos a cantar. cantar. es como mi pasión, mi hobby. A mí, o, obviamente, lo voy a, te lo re, que te confieso, aunque sea algo que todo el mundo sabe, A mí me hubiera encantado ser cantante me hubiera encantado ser artista, pero bueno, los medios hace muchos años atrás, porque yo creo que eso es para empezar muy joven, este, los medios hace muchos años atrás, pues no los tenía como tan permitidos, ¿no? aunque te voy a decir que hice casting para la academia, este, pero siempre te hace falta seguir como picando piedra en el medio artístico, ¿no? y obviamente la verdad es que mi familia, o sea, más bien mi mamá, no, no como que no me lo iba a permitir, mi mamá es chapada al antiguo, mi mamá ya tiene más de 70 años, entonces, no es... van a prostituir a mi hija en ese medio casi casi no, es así. No, pero básicamente es como lo que piensan muchas personas que afortunadamente con el paso de la, del, del tiempo, las ideologías las nuevas generaciones ya han dejado de pensar, no si tú, te, si ahora las nuevas generaciones te dicen ¿Es que mi hijo quiere ser tiktoker, lo apoyan idea, porque es un trabajo, claro y es un trabajo al final te pagan por hacer eso ¿no? pero sí. tú se lo dices a mi mamá o se lo dices a alguien con 10 años más que yo te van a decir que es una tontería o sea que eso está grande ¿a ¿cómo, se va a dedicar tu, cómo se va a dedicar a hacer eso cuando realmente ahorita ya y, y son las carreras del futuro creadores de contenido este influencers como lo quieran llamar no como como lo quieran gustar. y qué bueno porque se abren muchos panoramas no hay muchas personas que ya hacen esto no y como... sin querer pegan, sí. o, o con querer porque por ejemplo ustedes vieran qué bonito está esto de acá o sea está impresionante el estudio entonces Grande. Eso está, está pues es que está súper bien, me estoy congelando, pero está súper bien. Entonces, son como que carreras de futuro, ¿no? Son, so es es el, el hoy, ¿no? El, el presente y el futuro. Entonces, eh, yo creo que eso pasó, que, que mi mamá no tenía, pues así de que no tienes que estudiar, o sea, porque eso es de suerte, ¿no? No, ahora lo ves como, eso es de talento, antes lo veías como de suerte, ¿no? Pero es que, o usar... sea, hasta yo hace años, yo no pensaba que las redes sociales iban a tener como que este alcance. O sea, ahorita la cantidad de dinero que se mueve en redes sociales, o sea, es así. Es impresionante. Enigmante, inimaginable. Realmente enigmante, <ríe> sí. o sea, es... Pero también te voy a decir algo, este, estaba a la vista de todos, eh, pero, pero yo creo que no queríamos aceptarlo más bien, porque cuando yo vi el despegar de Yuya, y de y de este el que fue su novio igual no recuerdo el nombre el hermano del escorpión dorado cómo se llama el, el, el, wherever, el wherever tomorrow. yo dije hey", o sea eh, ellos están haciendo dinero de ahí lo que pasa es que también nosotros no te, ahorita ya es más fácil que tú entres Por y pidas en Mercado Libre no. en China en Amazon donde tú quieras cámaras equipos comprar de segunda mano ya es más fácil que encuentres eso antes a no. que antes y te estoy hablando de hace Diez años atrás todavía era un poco más complejo. Ahorita pides unos micrófonos. No estos, estos se ve que son caros los de lujo. Pero sí, de repente tú pides algunos, ya te cuestan 300 pesos, 400 pesos. Y puedes hacer cosas con muy poco dinero, ¿no? O sea, hasta se con el teléfono sin necesidad de, de claro, un micrófono Claro, Pero también está pasando en las redes sociales y en el streaming, en internet. Lo que pasaba antes de forma física, por ejemplo, no sé si recuerdas antes cuando vendían los juguitos en las esquinas. Que, que de repente todas las esquinas estaban, no te acuerdas de es eso. Que es un ¿tú ¿tú ¿Te acuerdas? <risa> bueno, tú también eres muy joven. Sí, los juguitos. Los juguitos, o sea, los jugos, que la gente que sí. preparaba ah, de jugo pre. de naranja. y me imagino de bolsita. Y, no, no, no, jugo de naranja mm. y jugo de... Y entonces en los semáforos vendían, mm. y de repente y veías en Campeche, en todas las avenidas, lleno de ese juguito. A uno se le ocurrió la idea, pero entonces empieza Empiezan a proliferar, a ser, ¿no? Eh. Lo mismo pasa en este tipo de, de negocio, porque aunque es virtual, eh... A mí no me había tocado verlo, me parece que me tocó verlo esta última vez que, que viajé con mi esposo Orlando, de gente que está grabando para, o sea, como documentando sus viajes para, para editar para y hacer subir, release, ¿no? Para hacer, o sea, sí. estar creando el contenido para todas Y sus te lleva sociales. un buen de tiempo hacer ese tipo de cosas, sí. o sea, editar todo eso y aprender a hacer eso es muy tardado, es muy cansado, son muchas horas, pero ya es muy común... Que tú vayas a cualquier lugar y veas a alguien que esté grabando. La gente grabando. Claro, ¿no? O sí, sea, sí, digamos sí. que en Campeche no es tan frecuente que yo lo vea, que yo vaya en la calle y me los tope, pero sí me ha tocado ver de repente que para Feria de San Romano, para Pomuch Big 1, uno, así, así, uno ¿no? Y, y yo digo, bueno, eso es ahorita, pero en 10 años más, Pesar. o sea, mucha gente va a hacer negocio de eso. Y aquí empieza ese tipo de competencia como lo que te explicaba de los juegos, o sea, ahora quizá a dos casos de tu casa ya vaya a haber otra persona que haga streaming uno será gamer, otro será tiktoker otro será ahí para youtube otro de enseñanza, o sea, hay esto es un mercado muy, muy amplio pero yo, yo, yo estoy hablando, no sé 15 años atrás, donde, donde obviamente dependía de mi mamá o no más, 20 20 años atrás donde yo dependía de mis papás y cuando me llevaron a hacer el casting, eh, ahí no es solo un casting, no paras ahí, tienes que hacer otro, sí, y tienes no. que hacer otro, y tienes que mudarte en, en ese momento, tenías que mudarte para brillar en cosas de la artistiada, ¿no? Sí. Y bueno, aquí en, aquí en Campeche al menos somos muy así como que no, o sea, somos muy familiares, ¿no? O sea, de que no nos cuesta mucho el, el irnos a otro lugar, o sea, solos. No, porque además, la familia, ajá, bueno, te o sea, suelta. se tendría que ir alguien conmigo, ¿no? O sea, alguien que te cuide, diría esto porque te pueden secuestrar, te pueden violar, te pueden robar. O sea, y es una realidad, no solo en ese pasado, sino o sea, en este presente es, es, y es. en el futuro siguiente. Eh, la violencia, desafortunadamente hemos crecido en muchas cosas, pero hemos crecido en violencia. Hay mucha gente, hay mucha gente buscando de dónde agarrar, de dónde estirar. Y, y es complicado, o sea, esa es la parte complicada, pero si a mí me preguntas, iniciando por ahí, me hubiera encantado ser cantante, me hubiera encantado ser artista de cualquier cosa, actuar, también he actuado, yo, yo participé, independientemente de obras escolares, <ríe> y de una vez en una pastorela, eh, yo tuve el, el, el honor, y digo, tengo, porque sigo teniéndolo de participar en el grupo de Farsa, eh, yo salí en Colorín Colorado, una obra que tuvo mucho éxito hace antes de que yo me casara, hace muchos años, yo creo que 15 años, y tuvo mucho éxito entre los niños, pero, pues al final, eh, tú sabes que el apoyo para las artes, para, sí, para el tema cultural, siempre es, no, no es tan tomado en serio, ¿no? Yo creo que todavía Campeche no ha tenido ese boom de muchas cosas. Está creciendo, sí, siento que crece un poquito lento, pero al final, pues, pues yo creo que la misma gente que está haciendo esto, que da a conocer Campeche a nivel del mundo, eh, participando con cosas en streaming, eh, en internet y todo eso, va va a hacer que Campeche en algún momento, porque tiene lugares tan bonitos. Nosotros no lo vemos, ¿no? Sí, porque estamos aquí. Porque o estamos sea, aquí, es, ya, es, ya sí. es cotidiano, ya es normal. De es cada, normal. Mira, un, una muralla. Claro. Pero bueno, retomando lo que decía, pues yo sí soy, este, pues, cantante de apasionada, ¿no? Por, este, empírica completamente. Yo lo aprendí a mi papá viendo y todo. Y, me, y es algo que hasta la fecha yo te diría que me encantaría hacer, pero pues la verdad es que ya no tengo tiempo. Eh, un, mientras uno más, más adulto se hace, menos tiempo tiene más, hacer cosas. pero ocupaciones. Sí, eventualmente estoy haciendo otras cosas. Yo soy estilista desde que tengo 15 años, estudié la escuela de, de belleza. Fue por un accidente, pero sí era algo que yo quería estudiar. Este, pero pues digamos que aquí en, en, en México en general todavía no está considerada una carrera como en, no sé, como en Corea, como en Europa como incluso en Estados Unidos, ¿no? Aquí solamente estudias hasta en YouTube y ya puedes hacer, sí, ya ¿no? Está. Este y está bien, digo, cada quien, ¿no? Con cómo van cosechando el éxito y ahí ahí sí yo te puedo decir que al menos en esa parte yo sí me considero, ¿no? Yo siempre he dicho que no está mal decir tus virtudes y yo siempre me he considerado ahí muy exitosa, ¿no? En esa en ese plano porque he dado cursos. Porque he trabajado con personalidades, o sea, he colaborado en el mundo. Y además siento, sin sonar fanfarrona o que me creo mucho, o algo así te repito, siento que es la manera en la que nosotros reconocemos, ¿no? Como yo te veo, como es como que tú te expresaras, como yo te he visto crecer a ti, ¿no? Pero sí. yo siento que yo, que sí hay, de todas las personas, pero voy a hablar de mí, ¿no? Siento que hay un antes y después del estilismo de por mí, hablando de mí. Porque cuando yo entro al mundo de la belleza, cuando yo empiezo a hacer este estilismo en general, las mujeres tenían miedo, las mujeres en Campeche tenían miedo de participar en eventos este, en generales de belleza, ¿no? Que si maquillara una reina del carnaval, que normalmente era, estaba situado más para hombres, ¿no? O sea, este, eran los que atendían, ¿quién maquilló a la reina? ¿Quién vistió a la reina? tal persona. tal Como hasta la fecha todavía hay como que ese pero ya se escucha más el nombre de, de chicas de mujeres no mira él le hizo el vestido o esto y va surgiendo pero antes tenían miedo porque yo lo escuchaba y de hecho a mí varias personas este reconocidas maestros o sea coreógrafos eh, diseñadores de moda etcétera me decían tú eres una gremiada más me decían porque tú a ti me dijo y me da mucho gusto ver cómo las personas sobre todo que, que en ese entonces todo lo que era el movimiento pues personas del lgbt eran los que lo tenían más más abrazado esto me decían este me da gusto ver cómo te respetan pero me costó esa parte no me costó integrar o sea integrarme a, a la parte esta y quitarme el miedo porque te impone había muchas personalidades del estilismo de Campeche que sí cierto o sea tú dirás ah pero son de Campeche pero son personalidades o sea es gente Ella que trabaja muy bien talentosa con trayectoria que ha atendido a muchas personas. Entonces sí, te llegaba a imponer, ¿no? Hoy ya no lo veo así, ¿no? O sea, pasaron los años y ya se convirtieron muchos mis amigos, o sea, nos, nos vacilábamos, nos veíamos en esto, lo otro, y me ponía así al tú por tú con ellos, y estaba padre. Eh, el ambiente realmente, incluso lo consideraba yo menos pesado que ahora, te soy honesta. Pero sí al menos me gané ese respeto y ese lugar, eh, pues en esa rama, ¿no? De, del estilismo y yo creo que pues nadie debía de estar peleado ahorita te repito ahorita siento que el tema de que haya redes sociales muy muy visibles ahorita es que ya es muy evidente cuando nace ah, peleó este con este y se, se agarran bueno los madrazos yeah. este pero ya es muy evidente me explico y en ese entonces pues igual y te metas la madre con alguno no, pero ya después ya te... ya, ya. Y ahorita ya, ya pasó, queda ahí ¿no? registrado en eh, redes Ahorita sociales, queda registrado sí. y o sea, te vuelvo, lo vuelven a compartir, te vuelve a dar coraje, ¿no? Y, a, y aunque quisiera que queden entre, entre las personas involucradas, porque si alguien ya, ya te grabó, si alguien ya hizo el chisme y se va a quedar para y siempre. Y es que ese es, ese es el problema en la parte que se desvirtúan las redes sociales para mm -hmm. mí, donde, donde pasa eso. Te graban y además la gente te estigmatiza y te categoriza y te juzga por un evento. No por toda tu vida ni por toda tu trayectoria, ¿no? Por un evento. Algo que ellos consideren mal, que no sé por qué lo consideran mal, porque en la vida cualquiera se ha peleado, en la vida cualquiera ha lamentado la madre a otro, en la vida, o sea, todos han tenido errores. Pero a ellos no les interesa, o sea, me explico. Te van a juzgar por lo ¿Y ¿Cómo manejas todo eso de las redes sociales? Porque, o sea, eso que platicas, yo sí he visto que la gente sí es a veces que mira parecida. O sea, ¿cómo manejas todas las críticas y todos esos comentarios que, que has llegado a recibir? Yo te voy a... Yo te voy a comentar otro episodio de antes y después de mi vida aquí aquí se ve el camino de la otra cosa a la que me dedico <risa> dediqué dediqué más bien no cuando yo comienzo mucho a hacer en vivos y así yo yo bien ya sabes Yerimua. y me gustaba y ya tenía yo cierta audiencia o sea ya tenía ya se conectaba cierto número de gentes y de hecho hoy me di cuenta cuando dije si llegamos a 400 compartidas regalito quería decir que ya tenía iba creciendo en alcance pero se cruza en mi vida. Temas políticos, me explico. Antes de esos temas, este, yo todavía, por decir así, estaba en el hilo de cierto respeto. Dos que tres chicas así medio envidiosillas que me tiraban, pero la verdad que X. eran así como un empujoncito y ya. O sea, Fans te compones y ya está. ¿no? <ríe> Ajá, este, ni te topo, ¿no? Diría la, la chaviza. Pero entras a, a un tema desconocido, completamente para mí porque yo nunca había participado de política eh, y digo que hay dos caminos ahí porque uno es la parte política y otra parte es la del servicio público la gente las confunde pero son opuestas completamente porque por un lado eh, pues yo entro ¿puedo decir con quién no o sea yo entro con el liceo en esa ocasión él me invita a participar de esto mundo desconocido completamente para mí y entonces ahí entra el tema de las de las redes sociales y de los temas políticos, donde Peluquera, este, coordinadora del carnaval, como que haciendo menos al oficio, como si fuéramos completamente unos ignorantes, y, y además este, pues empieza la el, el, el envidia de muchas personas de decir, ¿y por qué ella? ¿Por qué ella? ¿no? ¿Y ella qué sabe? Y yo siempre decía, como si hubiera una licenciatura de carnaval, ¿no? Que ojalá existiera, porque hay muchos carnavales, ¿no? Pero así... De cómo organizarlos, claro, a la gente no les gusta nada. Y te voy a decir algo, va pasando el tiempo y aunque te volvieras gobernador, tampoco estudias una carrera de política quizá, pero tú vas aprendiendo o sea, paso el, a paso, sobre, la marcha, tú sobre vas... la marcha, cómo hacer las cosas, ¿no? Y además es importante que la gente recuerde que dentro, siempre de, tanto del ayuntamiento como de gobierno, hay gente que ya tiene experiencia, que te va ayudando yo tuve un excelente equipo de carnaval cuando entré maravilloso en el cual me apoyé y les sigo muy agradecido a todos ellos chavos que me aprecian hasta la yo los aprecio este que me enseñaron el camino no pero ahí justo ahí es donde uno aprende este porque antes sí decían un comentario y yo pues yo te contesto no o sea yo te, ah, tú me dices perfecto te, porque te voy a decir algo yo al menos en lo que sí sigo viviendo en paz y tranquila es que ni soy ratera ni soy mentirosa ni, yo sigo viviendo como vivía hace años atrás yo nunca, de... no me he robado ni un peso del ayuntamiento ni de nada o sea vivo muy en paz mi conciencia está tranquila pero no puedes evitar que haya gente a la que no le parezca que te vistas de verde que me lleve contigo eh, por ejemplo, yo tengo un tema con mi amiga, la de Botina, con la que hago el programa, que luego tocaré ese tema. Que tiene amigas que le dicen, ¿por, por, ¿por qué con ella? ¿Por qué haces el programa? No me conocen, me explico. O sea, Exacto. el problema también de las redes sociales es que se ha creado una imagen equivocada de la, de la gente que te juzga por lo que ve en redes sociales. Y no... Y me pasó que... Tocaremos ese tema igual. Eh, en la escuela donde estoy estudiando. Maestras que me veían así como pinto mi raya y ahora son mis amigas. ¿no? Y, y, y está padre, está padre porque yo creo que uno se crea expectativas y luego las realidades son diferentes. ¿no? Entonces, ¿cómo aprendo? A chingadazos. O sea, aprendes a chingadazos y además aprendes, eh, por decir así, en el ruedo. O sea, a ti te tiran y ve cómo lo haces ¿no? y, y soporta. Entonces, ¿era fe? es feo la parte donde te inventan cosas o sea donde por ejemplo lo que tú dices tú dices 20 palabras y de esas agarran 10 y ya lo... las unen como ellos quieren y entonces ahí aprendes además temas de cómo el periodismo puede manipular, manipular no lo que tú dices y lo desvirtúan no entonces este obviamente eso me enseñó muchas cosas y al principio yo me ponía nerviosa no no que me, no que me diera así miedo sino nerviosa porque hasta me ponía yo a pensar oye y si lo cree la gente no y si esto y si lo otro y después un día me agarró muy sabiamente este eliseo en ese entonces me dijeron mira de esto todavía hay más a mí tú sabes que me dicen me tiran no lo leas me decían tú más sigue lo con leemos. lo tuyo sigue haciendo tu trabajo y entonces uno aprende uno aprende a, para empezar a ignorar, porque no puedes estar comiendo mierda todo el día de todo lo que la gente opine sin saber y pues tú también aprendes a avanzar con ello porque te van poniendo piedritas pero tú no nomás las vas haciendo un lado las vas esquivando y vas saltando y sigues caminando porque si no terminas enfermo me explico, o sea, sobre todo en la posición en la que llegué, porque carnaval es un tema político, es un tema social, es un tema de géneros, es un tema de todo lo que tú quieras, pasa en carnaval a la gente ni, no le interesa más nada. Y además yo recuerdo que fue en el momento en el que tuve, eh, o sea, bueno, o sea, tú estabas, pero el primer momento en el que la gente ya te, o sea, la gente ya sabía, pero el primer momento fue una rueda de prensa, donde ya no habían reyes, ¿no? Donde no había presupuesto, donde, o sea, muchas cosas y casi, casi, a ver, ¿qué, qué vamos a hacer? Ya está el tiempo metido y lisnerida. mérida sí, sí y ajá, ¿qué hacen? ¿no? Fíjate que sí, fue, o sea, imagínate cuánto pudo haber aprendido en tan poco tiempo, porque... Pues obviamente cuando tú llegas ya hay reyes del carnaval. Llegas a un cambio de gobierno, donde ambas partes estaban estaba sensibles, bien. porque además, este, digamos que el, el, la si sí era una transición de, de, de... Del mismo partido. No, no, no, de, no de partidos. Es, o, es, sea, o, sea, o sea, pero si hubiera sido del mismo, casi no, no, no hubiera habido tanto problema, pero aquí sí era... Exacto, y veníamos diferentes. de unas campañas durísimas. A mí me intentaron cerrar el salón. Bueno, sí, cierto. estuvo. <ríe> Estuvo, y no solo a mí, ¿eh? O sea, porque no voy a hablar de la que yo fui una víctima nada más de las, no, o sea, a un montón de gente de, que, que, que, que estábamos con el movimiento del liceo. Que te voy a decir algo, yo no llegué por invitación, ¿eh? Yo nada más, así como que yo veía la peregrinación y me metí. O sea, ¿por qué? Porque yo soy muy sensible a muchas cosas. O sea, si por ejemplo yo veo que a ti en la calle alguien te está diciendo cosas o te está pegando, yo voy y me meto. Soy metiche, pues me explico y yo digo, oye, ¿por qué le están pegando esto? Así seas un pinche ladrón. yo, no, pero, pero no le peguen, aguanten vara, ¿no? Este, entonces, eso es lo que a mí me lleva ahí a decir, oye, ¿por qué están tratando mal a este muchacho? O sea, ¿qué, qué, les, qué les hizo? Déjenlo que haga su campaña, uh -huh. pero no se pasen de, sí, sí, sí. de listos, ¿no? Porque además, o sea, y eso tampoco ni lo, ni lo he quitado de mis redes ni nada, pero yo venía de apoyar, no de apoyar, sino de que a mí no me caía mal el gobierno anterior que estaba, pero para nada a mí me empezaron a caerme las actitudes que tomaban con el que era el candidato, ¿no? que no les había hecho nada, o sea, no te he hecho nada Y entonces yo me cegaba por el tema de decir, o sea, si yo el día de mañana quiero ser candidata, me van a empezar a decir cosas solamente porque no soy su partido, porque no y, y, y, y yo pensaba, bueno, cualquier persona, cualquier joven cualquier persona que quiera ser, tienen muy monopolizada la política campecha Campeche entonces yo dije ahí voy meto mi cuchara y eso mis opiniones no porque como me diría un amigo es que tú eres líder de opinión no o sea obviamente cuando tú estás platicando con alguien y, y se meten y opinan contigo y creas un debate en redes sociales o físicamente pues bueno te en una líder de opinión y este y me decía pues a la gente te sigue le gusta lo que dices y así es como llego un día de la nada este, me escriben por face y me dicen, oye, lo que pasa es que el liceo te está buscando, me puedes dar tu número. Y yo, che vieja, ¿qué, qué, qué quiere? ¿No así? por Y consiguieron mi número. Y entonces, oye, lo que pasa es que el liceo, que si este, que gusta salir a platicar, y yo, pues vamos a salir, o vamos a quizá nos besemos, dije yo, nada, este Y ya salí, platicaba y me dijo, oye, muchas gracias por el apoyo, que no sé qué, que no... hizo una reunión de estilistas. Fueron y las chavas expresaron, ¿no? O sea, escuchamos la sapiencia que considero yo que él tiene y nos expresó muchas cosas. Y así es como, yo me, yo me uní a la campaña, ni siquiera me pidieron, oye, puedes hacer nada, ¿eh? Todo lo que yo hice, lo hice porque yo tenía las ganas de hacerlo. Y el tiempo. Pues estaba yo en redes, pasaba yo tiempo en redes haciendo mis tutoriales y mientras me maquillaba, decía así yo cosas que, se metió, que ya pensaba. Se me acuerdo en esas... Le empiezo a decir cosas así, ay, el bebé y se le queda. O sea, quedamos que una va. campaña sin querer. Y, y bueno, pasa el tiempo, gana. Y yo, no, pues felicidades, qué bueno que ganó. No, no, o sea, yo ya estaba feliz porque había ganado, porque además yo dije, si no gana, me van a cerrar el salón. O sea, como del lugar, me la van a dejar ir, ¿no? Y gana, y yo así súper contenta feliz de la vida y para una reunión que hace de, de su trabajo de o sea del equipo de ellos porque yo ni me consideraba gente de su equipo este oye quieres venir y que no se cae y ahí me dice me gustaría que entras a trabajar conmigo porque yo quiero gente honesta quiero esto quiero otro y yo así lo pensé no pero yo dije Ay, me lo estoy diciendo de dientes para afuera porque estamos aquí en la reunión me habló, como a, los, como a los ocho días, la semana, me habló y me dijo, oye, ya lo pensaste. Y yo le dije, ¿qué harías tú? Y me dijo, la neta, me dijo, yo no aceptaría, porque tú tienes un negocio, porque estos solo son tres años, si nos va bien quizás sean nueve, ¿no? o sea, pensando en que podía ser gobernador, etc. Me dijo, pero pues tú decides. Y lo volví a pensar, y lo así, me habló como tres veces más y dije, pues yo creo que si ya me habló varias veces es porque Diosito quiere que yo pruebe que hay de este lado y conozca cosas, ¿no? Así lo tomé. Este, todos me decían sí, solo una amiga de la que me decía no lo hagas. Pero bueno, entré, conocí muchas cosas, gané mucha experiencia, gané muchos amigos, perdí muchos amigos igual. Porque ese es el problema en la política. O sea, yo mmm, no puedes inclinar la balanza, no puedes mantenerla siquiera. Siempre vas a ganar, vas a perder así es es un sub y baja y pues bueno acabó, acabó esa parte mía y durante aquí entra otro siguiente paso mío mientras estaba yo eh, trabajando como servidor público ya eh, dentro del ayuntamiento yo quiero la verdad es que al menos el, el, la experiencia que yo tuve con los compañeros que entraron de este confianza pues todos tenían grados de estudio académico bien, ¿no? Elevado. Entonces yo digo, pues quiero estudiar algo. Vamos ¿no? o a quiero sentirme a ese nivel. No digo, no es que yo sintiera que me humillaran, porque a mí X, ¿no? Pero yo yo quiero tener ese nivel. Y entonces dije, quiero estudiar algo, pero quiero estudiar algo eh, porque bien pude haber estudiado ciencias políticas, este economía, no sé, otras cosas, pues, gastronomía, pero yo quería estudiar algo que también fuera de la mano con la belleza, porque no era algo que yo quisiera dejar pero te repito estilismo no es una profesión acá entonces voy buscando y encuentro que había la escuela de modas que es una licenciatura la licenciatura en diseño de modas en la universidad mundo maya y pues voy pregunto y así como pregunté me dijo, oye, hoy acabo una promoción me ya inscribo ves. dije me inscribí y le digo qué pasa si no los traigo no pues nada nada más, ya sales y ya porque no había llevado ningún papel me dijo pero te damos creo que me dieron dos meses para llevar toda la documentación completa. Me metí y empecé a estudiar. De eso ya pasaron cuatro años. Este año me graduó. Imagínate, o sea, nos vamos a vamos a ir, a nos el, vamos el a ir ya a cubrir el gran event towers, por favor. Entonces pasa, pasó este, pues pasaron los años volando porque cae una pandemia, ¿no? Y termino, termina esa parte, termina eh, eh, mi trabajo como servidor público con el liceo y gana Vivi, Afortunadamente, este porque ido afortunadamente porque creo que es la indicada, o sea, es una gran amiga, una persona que aprecio mucho y me invita a quedarme de nuevo. Cambio de área, yo ya no estaba en cultura, me lleva a otra parte que es secretaría. Y este y empiezo a fluir bien en el área de espectáculos, aprendí muchísimo ahí. Te puedo asegurar que aprendí más ahí de lo que porque Carnaval al final aunque sí es burocrático, sí hay papelería y todo, es más este técnico, es más eh, operativo, ¿no? Y eh, pues el, el otro es, son muchas cosas. Hay muchas cosas políticas, hay normas, hay reglas, había muchas cosas que leer, muchas cosas que aprender. Y empieza a pasar la presión, era muy fuerte también, porque de repente llega gente que te trata bien y de repente gente que te trata mal. Obviamente, aunque es, continuaba el mismo eh, eh, partido político, por decir así, entra gente nueva, gente que como yo todavía va a la curva del aprendizaje, me explico cómo me pasó a mí. Entonces, cosas que desconocen a como Y yo pues ya sabía el mecanismo, como lo quieras ver, ya lo sabía. Eh, y empiezo, la verdad que súper bien, me tocaron algunos buenos compañeros, otros no tanto, pero pero fue una experiencia padre que aprendí, pero yo decido renunciar al ayuntamiento, yo renuncié en febrero del año pasado, porque me empiezo a enfermar cañón, porque era, la verdad, yo, yo ahora sí me puedo decir que me cago de risa en la gente que dice, te huevona que no trabaja, porque trabajamos, como no tienes una idea, yo no tenía vida, yo llegaba a mi casa, sobre todo porque soy de confianza, no llegaba a 7, 8 de la noche, y luego salir a hacer un operativo, a las 11 de la noche para regresar a la una de la mañana a tu casa era muy desgastante no tenía tiempo también de ver para nada el salón porque todavía cuando estuve en cultura tenía un poquito de tiempo me quedaban libres algunas tardes entonces podía yo agendar no obviamente mi salón empezó a irse sí, para abajo no descuidando o sea sí sí sí trabajaba pero no estabas tú yo negocio que tienes tú que estar claro o sea pendiente. y por cualquier cosa no que le falta que esto que lo otro entonces cuando yo decido renunciar, entra una catarsis que yo creo, comprendo a mucha gente que trabaja hoy en día en cualquier lugar que le den cierta seguridad, ¿no? que tú digas, es tu sueldo seguro, esto, esto. Porque dejar un trabajo, ¿no? mentalmente, yo ya lo viví, emocionalmente es bien complicado, porque dices, yo ya pensaba, yo tengo un negocio, pero ya no tengo los clientes que tenía yo antes, porque son tres años que lo dejé. ¿No? entonces cómo regreso ahí qué voy a hacer de dónde o sea cómo voy a ganar dinero cómo esto? Y estás dejando un ingreso que y estoy dejando dijo. un ingreso seguro por decirlo así porque era seguro por los siguientes tres años ¿no? pero entra el miedo por eso te digo que comprendo mucho a la gente que tiene trabajos este de ese tipo que no los quiere dejar porque te da miedo de no saber en qué vas a trabajar el día siguiente entonces, sí me dio, sí me dio miedo pero también dije son otros tres años para tres años más voy a terminar de perder a los clientes que tengo, ¿no? La escuela me, me estaba demandando cada vez más porque, pues, ya voy a acabar. Cada vez ya, ya empiezo con temas de seminarios de titulación, con, o sea, ya de pregrado. Entonces, ya era bien complicado para mí este, hacer muchas cosas. ¿eh? Muy complicado, muy cansado, lloraba, me deprimía. Y el problema es que yo me deprimo y como más, o sea, no, ni siquiera dejo de comer, ojalá fuera así. Entonces, ya, ya era mucho, ya era una carga laboral, un estrés, se me estaba cayendo el pelo, Ma, mal, presión alta, cosas así. Entonces dije, ya no, ya no puedo con esto, lo voy a dejar. Y este, le agradecí muchísimo a Vivi, la verdad que Vivi siempre fue muy linda conmigo, me dijo, bueno, apóyame viendo otras cosas más sencillas, y no sé qué. este, Pero más adelante, si tú quieres ahorita, toma un descanso de algo que era eso, eso me absorbía, te absorbe mucho tiempo, pero da mucha energía, trabajar con mucha gente, ¿no? Y, y infinitamente agradecida, yo sigo colaborando en lo que ella me diga, oye, ayúdenme. yo con todo gusto, güey, de verdad, ¿no? Creo que esas cosas ya las haces un poco más con gusto, ¿no? Y pues ahorita ya estoy preparándome para graduarme, ya me, el 17 de junio es mi última clase de la carrera. Oh, oh, cito. Aplausos. Este, sí. Y pues ahí voy, te, terminando de, de cumplir esto, porque... Siempre tuve la mala costumbre de dejar truncada muchas cosas. No terminé la escuela de inglés, no terminé la escuela de música, la de natación, la de esto. Pero esto digo, si logro terminar esto, ¿no? Va a ser algo, algo bueno. Y he venido terminando muchas cosas. Terminé el del el de liceo, terminé esto, terminé el otro. Entonces, es padre. ¿Qué, ¿Qué cosas tengo yo para mí? ¿Qué sigue para mí ahorita? Tengo muchas cosas en la cabeza. Acabo de abrir una tienda de ropa de paca este y de ropa nueva tiene ambas cosas este y estoy a punto este año de sacar mi primera colección de ropa con eh, no, te, no te puedo como que explicar todo porque es muy largo el proyecto muy muy amplio pero eh, buscando el ideal para muchas mujeres que no encontramos ropa como de mi talla este pero si sí, son, son sueños no al final pues yo no tuve la, la bendición o maldición como lo quieras ver de tener hijos, entonces esos son mis hijos, mis proyectos, proyectos. no que, que he hecho andar, y obviamente tengo otros proyectos, me gustaría abrir más adelante. Tuvimos una cafetería, mi esposo y yo ahorita está en stand-by, pero sí queremos retomar. Están re bueno el sandwichón. Está, sí, estando bueno, todavía por encargos, por favor. <risa> pero este, pero no, no teníamos la condición idónea para tener la cafetería ahí, porque estaba con junto con la refaccionada de mi papá, son cosas opuestas. Entonces dijimos, vamos a tomar un break de aquí para poder materializarlo en un futuro mejor y ya con un área, con un comedor, con el que no haya polvo, y cosas... Así. No. Yeah. Bien, eh, ya que tocas el tema de, del emprendimiento, eh, ¿cómo, dices que por, por tu trabajo, pues poder ser clientes, cómo retomas eh, lo que es tu, tu salón, eh, tomando en cuenta todo esto de los años de de pandemia, eh, o sea, ¿cómo haces tú? ¿Cuál fue como tu fórmula para volver a, o sea, reactivar tu o sea, tu salón? Mira, yo creo y no me dejarán mentir que hoy por hoy la herramienta uno para el crecimiento empresarial siguen siendo las redes sociales las redes sociales virtuales y las redes sociales humanas ¿no? Este, porque pues obviamente que te vayan recomendando de uno en uno, pero tras la pandemia, el uso de aparatos eh, electrónicos o dispositivos electrónicos fue de exponencial. Momento. Y eh, obviamente hay un fenómeno muy particular en redes sociales. A la gente le gusta ver que tú estés, que interactúes con la gente, que estés con ellos. Y entonces yo dije, bueno, telefonito es ese momento que me vuelvas a ayudar. Y vamos a hacer de nuevo que si un live, que si compartir publicidad, que si esto, que si lo otro yo durante la pandemia y durante el tiempo que estuve trabajando en, en el ayuntamiento tomé muchos cursos pero la verdad no los compartía y no los compartía porque siempre hay el tema de que si tomas un curso si viajas como si tú fueras un pinche inútil la gente ah, te lo está pagando el... y no o sea la, yo no tengo hijos yo además yo ahorro yo me explico entonces este conocí muchas partes del mundo o sea conocí muchos lugares pero con mi dinero, con mi, tampoco soy un inútil, ¿no? Hago muchas cosas y, y a mí no me da pena trabajar. O sea, yo puedo... Para lo que me contraten, ¿me explico? O sea, desnudo, sí, bueno, es cierto. O sea, pero para lo que me contraten lo voy a hacer, ¿no? Siempre que sea algo digno, que yo no ofenda a nadie, adelante. O sea, no tengo problema. Y hace poquito inicié igual un programa de televisión con, con mi bebotina Angelito, con Angelichus Y tenemos es el programa que se llama El Show de las Gordas. ¿Y de qué hablan ahí? sandeza y media o sea buscamos como que temas que estén relacionados no que si las amistades tóxicas que si este que por ejemplo eh, relaciones tóxicas igual eh, pues hemos hablado no, no, no hemos avanzado mucho tenemos como tres cuatro programas al aire o sea que, que ya transmitimos y pues tonterías la verdad. yo creo que es un el las redes sociales están inundadas de cosas negativas de fraudes de estafas yo creo que regalarte un poquito tanto a ti como presentador y a tu audiencia no regalarle algo de distracción positiva y de relajito es lo mejor que puedes hacer hoy para, para las redes sociales no para la humanidad para las redes sociales ¿no? locales sí, locales eh, bueno ya me platicas un poco qué más o sea, ¿qué otros planes tienes hacia, a futuro? Pues mi plan inmediato es acabar la carrera, ya próximamente, si Dios quiere, si no me, me muero antes, ¿eh? y hacer el primer lanzamiento de mi línea de ropa, que tiene un aspecto social muy interesante, este, que obviamente estás invitado cuando yo lo vaya a hacer. Gracias. Este, sí. Y pues tengo toda la vida, antes, de hecho antes de que yo entrara a trabajar como servidor público, tuve la idea y la empecé a hacer la desarrollé tengo el producto hecho eh, de hecho di saqué una primera generación de maquilladores que era de tener una escuela de belleza obviamente con los conocimientos adquiridos que tengo ahorita de la carrera yo quiero complementar todo el área de belleza y tener una escuela de belleza de modas no que vaya o sea, que todo o sea, vaya la, de la va, mano que vaya de la mano no y que y, digo son dos vertientes realmente diferentes pero sí ya va a haber una interconexión pequeña ahí que abarca las tendencias, abarca la parte de la colorimetría, muy, partes interesantes y creativas que de cierto modo se pueden unir. Entonces tengo ahí como una idea y un concepto de poderlo avanzar porque eventualmente, yo ahorita digo, estoy cerca de los 40 años, ¿no? Eh, no voy a decir que ya pasaron mis mejores tiempos porque tengo mucho conocimiento, sé hacer bien mi trabajo. Este, pero eventualmente voy a hacerme más grande y ya no voy a poder rendir lo mismo que rindo hoy en día o lo que rendía hace 20 años atrás ¿no? entonces pues también vienen muchos estilistas nuevos o sea, aunque te voy a decir que en cuestión de diseño Vera Wang empezó a los 40 años así que yo todavía tengo un futuro ¿no? eh, tampoco estoy sentada esperando la muerte pero sí, pues sí, eventualmente uno tiene que prepararse para, para la vejez ¿no? y también para disfrutar la vida porque también no todo te lo puedes llevar en trabajo. Digo, yo trabajo mucho, pero no todo me lo, me lo quiero llevar en trabajo, ¿no? O sea, de repente digo, veo un viaje barato y digo, lo voy a comprar. no tan, tan tengo deuda, uh -huh. lo voy a comprar, voy a hacer de una, ¿no? No me he puesto a analizar si voy a poder o no, pero ya lo compré. ¿Me explico? ¿no? Sí. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de estilistas, este, maquillistas? Aquí, um, o sea, hablando aquí en Campeche, o sea, la, la, la capital. Mira... Yo creo que el tema principal con eso es que, te repito, ya, ya de esto ya no nos podemos librar, ¿me explico? Es que todas están abrazadas en las redes sociales. Entonces, ¿qué es, ¿qué es una de las cosas que pasan? Hay muy buenos estilistas emergentes, o sea, nuevos que están surgiendo, sí, claro, hay, hay muy buenos, pero también hay el tema de que ya hoy maquillas y le tomas una foto con filtro y modificaciones y... Y no. ya es la creación de algo que no existe, ¿no? Pero la gente compra. Entonces, sí, hay buenos, talentosos, pero inmiscuye mucho el tema de, de las redes sociales y, y de los pues, dispositivos sí. para poder cambiar la realidad. Entonces, eso no lo vamos a, a lograr impedir nunca, me explico, a menos que haya un holocausto zombie. Pero pues es un tema complicado a mí lo que me gustaría que ocurriera con el estilismo en campeche en méxico es que se toma más en serio esta carrera porque mientras más va avanzando esto esta última década de eh, que atravesamos te ha, ha demostrado que hay muchas partes de conocimiento por ejemplo todo tú, tú hoy en día le preguntas a alguien que se ha preparado bien en el tema de las uñas la, que te describa toda la uña y te va a hablar del lechungal, del perigio, del hiponiquio, del de la cutícula, de las células muertas, de los estos de los... Entonces, te platico una serie de técnicas que tú que no normal sea. no sabes, ¿no? Uña, Exacto, uña y el pellejito ¿no? La cosita blanca que <ríe> <tienen que saber ríe> La lunula, <la> <ríe> o sea, hay muchas hay muchas hay muchas cosas que lo podrían defender como una profesión. A mí me gustaría que fuera tomada en serio de ese de ese modo. Pero hay que reconocer también que el estilo, eh, no el estilo de vida, sino el, el poder económico que hay en México, te bloquea esas barreras, ¿no? Esa, te, te pone a barreras más bien. Este, y entonces permite tener ciertos oficios en los que no necesitas absolutamente nada para ejercer. Por eso en México hay mucho, mucho emprendedor, que es, bueno, para mí es positivo económicamente. Este, porque hoy tú puedes decir quiero hacer cupcakes y, y la ahora, y ahora el, el, gran el, el gran pastelero, pastelero que eres sí. me explico y eso está muy padre porque la gente crece en base a la experiencia pero considerarlo todavía un oficio hace, hace hacer sentir a la gente decir pero por qué cobras 25 sí, no ves, pesos exacto. por un cupcake y no saben todo lo que hay, detrás, lo que hay detrás de eso ¿no? entonces lo mismo pasa con las uñas lo mismo pasa con el maquillaje. Lo, si te dicen, si sí, solo me pusan a hacer usted, ¿no? O sea, pues si solo te vas a maquillar, ojalá que chida, porque, ¿no? Entonces, eso es algo de lo, de lo que ocurre, que hay mucho estudio. Te voy a decir algo, yo nunca he estado peleada con YouTube ni con TikTok. O sea, para mí YouTube incluso es la universidad más grande que tenemos hoy por hoy en el mundo. Sí, Obviamente. Si tienes, tienes alguna duda ahí Claro, ¿tendrás? pero hay muchas maneras de aprender. O sea, puede ser lúdico tú. O sea, tú decías cómo aprendes, yo soy muy visual, yo agarro mi, mi computadora y veo algo, agarro mi teléfono y veo algo y digo, ah, lo quiero recrear a ver si es cierto, porque también hay muchas cosas mentiras para ganar likes, tú sabes que hoy tienes más likes seguidores, monetizas más, ¿no? Por ejemplo, yo en mi TikTok tengo contenido variado, pero tengo mucho contenido educativo, y yo crecí, o sea, tengo videos con casi 3 millones de vistas, o sea, con más de 45 mil likes, o sea, tengo casi 30 mil seguidores en TikTok, de la noche a la mañana. Realmente crecer con un buen contenido que a la gente le interese es fácil, me explico, pero tienes que ir alimentando las redes, entonces yo paso mucho tiempo para hacerlo, tengo tiempo de crear ese contenido porque hago muchas cosas. Sí, igual, o sea, me pasa de que estoy haciendo los pasteles o algo y no grabo o no grabas el procedimiento, o sea, no, no, o sea la... igual ese es un trabajo. Claro, y a la gente le gusta ver los procedimientos. Sí, pero necesitas tener ahí un equipo que te esté grabando, que te esté limpiando, porque o sea, si tú estás ya te, ya tiraste algo, tienes todo es un relajo tu ese de trabajo, entonces si se es complicado, o sea, a mí se me hace complicado igual a veces estar grabando, sí, tomando fotos. Y, y ahorita todo en ese aspecto también es multidisciplinario, porque por ejemplo, si tú te alías, no sé, ¿no? con él y dices, pues vamos a empezar a grabar de día y noche los todo lo que tú ah, haces, pues, los procesos y todo eso. Obviamente ahorita es como cuando le inviertes una empresa no vas a ver tu dinero hasta el año. ¿Me explico por qué? Porque tienes que estarle metiendo, metiendo, metiendo, metiendo. Y al final va a haber un resultado, porque vas a capturar un público, ¿no? Pero el problema es el miedo que da estar haciendo algo de lo que todavía no toda la gente confía, ¿no? Aunque veas el resultado, tú puedes ver toda la gente que está monetizando, una yeri Moi, una, este, una, una mona, un, o sea, gente que... Sin un contenido... Real. Eh, o sea. No, es real, sí, pero sin un contenido este, educativo, por o decir sea. así. O sea, no es que le vayas a aprender nada, pero es entretenido, ¿no? Este, a diferencia de cosas como las que hacemos tú y yo, que son, es un contenido que puedes enseñar algo y que la gente incluso puede comenzar. ¿Y ¿Cuánta gente no ha comenzado de una idea que yo en TikTok? ¿No? Entonces, yo creo que hay esa oportunidad, pero sobre todo tratar de empezar a generar cosas que te alimenten a futuro. Porque como te digo, la industria del servicio, quizá en la cocina es diferente, porque tú puedes estar ahí dando la cara, pero en el servicio es complicado como el mío. Porque tarde o temprano voy a envejecer, quizá ya no voy a averiguar, quizá ya me quebré la mano, quizá, no lo sé, me explico. Y, y uno, pues obviamente se mantendrá cierta clientela contigo que has estado por años, pero eventualmente es un negocio que va a morir, me explico. Entonces sí hay que tratar de cuidar a la industria que te deja algo. Ahorita en redes sociales tú puedes tener 70 años y salir bailando y tener un no, millón de quizás. likes y un millón de seguidores, ¿no? Y eso está padre. O sea, está padre porque también te da la oportunidad de generar un, otra entrada para un modo de vida. Sí, vemos en redes sociales a muchas actrices que ya no las contratan, que ya, pues, puede decir que ya quedaron. Pero que, que ahora pues, ya las y contratan. Que andan, y, no, y que andan en redes sociales, en TikTok y andan haciendo videos. Porque, sí. pues, a ahí, mí, por ejemplo, ¿sabes qué? Y, y te voy a decir algo, volteé a ver a celebridades eh, famosas, muy inteligentes, por ejemplo, hace poquito, yo no soy tan nacido a Instagram, pero me, pongo, me puse a revisar Instagram y me apareció Shakira, obviamente, ¿no? Pues obviamente todos, muchos conocemos la historia de Shakira, casi todos. Y entonces me pongo a revisar que sus dos hijos tienen redes sociales, que de entrada tú entras y te das cuenta que no son operadas por ellos, pero el hijo más grande de Shakira tiene medio millón de seguidores ya. ¿no? O sea, siendo un futuro, niño que. Exacto. Pero obviamente tiene una mamá muy inteligente que sabe, está que ve, tiene los ojos abiertos para ver dónde está la oportunidad y la sabe aprovechar. Entonces dijo: Yo quiero lo mismo para mis hijos. O sea, no les voy a vivir toda la vida, pero sí quiero que ellos empiecen a generar, a ¿no? monetizar. Y ahorita la manera más sencilla es: ¿eres hijo de un famoso? ¿no? Date. Ya tienes, claro, no es... date. Entonces. Sí, mucha gente juzga, yo la verdad no, yo digo, qué bueno que la mona esté ganando mucho dinero y la yerimoa, qué bueno, o sea, ya supieron a qué público, no sé por qué la gente se molesta, si es la gente que consume no su contenido, o sea, ya que se operó, qué bueno, a la gente le gusta ver eso porque muchos vamos tras ese sueño, muchos aspiramos que si sí, cambiamos la nariz, que si sí, porque los estándares de belleza están imposibles hoy en día y cada vez van a estar peores, ya no vamos a tener un poro en 20 años y cosas así. Y bien, ya para terminar, bueno, hoy es, un uh. día, <ríe> hoy es un día muy especial para las mujeres, entonces me gustaría que, bueno, la, lo van a ver después, pero hoy es 8 de marzo, entonces me gustaría terminar, eh, bueno, que termines con un mensaje para la, para la, para la gente en general, eh, con, o sea, alusivo a este día. Mira, para mí es muy difícil <ríe> dar un mensaje alusivo a este día y a cualquier día, aunque bien, yo soy una mujer feminista, desde mi modo de operar, no, no todos podemos ser iguales, no todos podemos salir a marchar, a pintar, a, a nada, ¿no? Pero yo te voy a decir algo, yo creo que ningún movimiento, ninguno debería existir. Entiendo que vivimos en una sociedad y hay cierto… que estas, estas eh, cuestiones sociales surgen por ciertos motivos, necesidades primordiales, ¿no? Es verdad todo lo que ocurre con las mujeres, pero yo creo que todo debería de partir del respeto, ¿no? Si hubiera el respeto hacia los demás, no existiría ningún tipo de movimiento. Me refiero a ninguno, ¿no? Porque si yo te respeto con tus preferencias, si yo eh, voy por la calle y no le falto el respeto a nadie, a ninguna mujer, hombre, niño, anciano, lo que sea, no tendríamos estos problemas, ¿no? Pero yo me con, nos considero a toda la humanidad con todo respeto no quiero ofender a nadie pero siento que somos el cáncer del mundo somos unas personas muy consumistas este consumimos todo lo que nos dan aunque no lo necesitemos creamos cosas o sea extrañas solamente para mantener nuestros gustos y eso nos ha llevado a cómo estamos hoy no eh, qué no puede hacer la gente hoy en día por ejemplo por un like ¿no? puede matar a otra persona, pues tú has visto que hay este videos de gente que ha matado sin querer a alguien por hacer un video solo para tener vistas, entonces hay, hay mucho de esto, yo creo que el respeto es es parte primordial, yo respeto muchísimo todo lo que hacen las mujeres feministas, soy eh, soy feminista desde la parte del respeto, pero tampoco soy tonta de nadie, o sea, si viene una mujer, por muy en la condición de mujer que quiera, me falta el respeto, yo lo voy a contestar con otra parte de respeto, aunque se diga que violencia genera violencia, yo creo que también uno tiene que darse su lugar y decir, a ver, stop, a mí no me vas a, a faltar el respeto de ningún modo, ¿no? Pero yo creo que cuando hay esa, esa parte de, de respeto de persona a persona, no… No necesitamos nada, ¿no? toda mi, mi respeto y solidaridad para las mujeres que, es, que hagan lo que consideran necesario desde el lugar que ellas lo consideren prudente, ¿no? Si quieren salir a marchar, que marchen. Si quieren estar en sus casas, que estén... Pero lo importante es no juzguen a las que hagan lo que quieran hacer. Si quieren abortar, es correcto. Si no quieren abortar, es correcto. Respeto para todos, incluso hasta para los pro familia, para la iglesia, que respeten cada área. Porque yo creo que esto es algo muy importante. Eh, cuando tú le empiezas a apartar el respeto a otra cosa, estás olvidando tu causa. ¿no? Listo. <risa> redes sociales. Bueno, pues, eh, los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, Liz Mérida, en Facebook, igual, en mi salón, en la fanpage Liz Mérida Salón, eh, mi TikTok, Liz Mérida, y mi Instagram, Liz Mérida Make con doble S Con doble S por favor, L-I-S-S Mérida, Mérida es mi apellido Síguenos también aquí en redes sociales Arroba Tiempos Más eh, Estamos en YouTube, suscríbanse Estamos a punto de llegar a cuántos 50 mil wow. seguidores Wow, te lo pierdas bebé <risa> También en y mis mi redes red. sociales eh, En todas las redes sociales Me encuentran como Arroba Emilio Esco Con doble S Y ya y si pueden, igual síganos en el show de las gordas, por favor. Mi nuevo proyectito para gente como yo. Y lo vamos a compartir también. Gracias, muchas gracias.